creo que la pasión es lo que más nos inspira a seguir adelante y hacer las cosas. Y ahora esta tu gran pasión, tú, no los, tú estás compartiendo, eh, yo creo, del, con lo mejor de las intenciones que tienes, y lo, lo estás compartiendo con todos nosotros, que también pues somos amantes de lo que es el marketing digital. Sí, Dani, de hecho, eh, lo que dices de la pasión creo que es algo que siempre lo pongo en mis redes, y creo que en, en el grupo que teníamos de las mujeres emprendedoras, siempre lo he dicho, cuando uno hace con pasión las cosas, funcionan, eh, tarde o temprano salen, porque sale de tu corazón y es lo que realmente te apasiona. Y cuando tienes una pasión en algo, mu mueves, ¿no? O sea, puedes mover una montaña. O sea, sin pasión es muy difícil avanzar, muy difícil moverte. De repente eh, tenemos esa ventaja de poder trabajar en lo que nos apasiona, y lo que nos gusta. Y por ahí, justo hace, un, hace no mucho, escuché hablar a un músico, a un amigo músico de, de México, que es boliviano, y hablaba de eso. Porque muchos músicos estaban quejando a los artistas por la, por la situación y que no podían trabajar y no sé qué. Y él, y él explicaba y decía de que agradezcan porque ellos tienen esa pasión y lo hacen desde el corazón en el trabajo de la música, porque la mayoría de los músicos, los que son músicos, es porque les apasiona y les encanta. Y muy pocas personas tienen ese privilegio no de trabajar en lo que les gusta. Y al final ya tienen, tenemos épocas buenas y épocas malas, yo también las he tenido y las tengo, y todos tenemos eso. Pero, el, pero si no, imagínate si no tuviéramos esa pasión y esa, y esa emoción por lo que hacemos, en las épocas difíciles sería muy difícil sobrellevar. En cambio, las personas que no trabajan en lo que les gusta es mucho más difícil llevar. Aunque sea una época buena o una época mala, es más difícil porque no, no es de, de nuestro agrado, ¿no es cierto? Entonces creo que eso... Esa, esa es la diferencia, la gran diferencia y creo que todos los que estamos dentro del mundo del marketing, la pasión es algo que nos caracteriza porque los que somos del marketing realmente tenemos la pasión por las venas y se nos sale todo, ¿no? Entonces es como que realmente nos apasiona, nos encanta. Es, es un mundo apasionante, sinceramente es un mundo apasionante el marketing.